Buenas, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, buenas noches, que ya de noche, como las horas de la época del año que estamos ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Pues hoy tengo que reconocer que me estoy poniendo nervioso porque tengo que jugar a un juego con seguimiento de manos Y es de estos que no hemos podido probar antes y al principio no sabía ni cómo avanzar a la siguiente pantalla Ni cómo resolver los puzzles, pero creo que ya lo he pillado y luego vamos a jugar a un mod VR todavía en estado alfa o beta, todavía muy muy verde. Y eso que justo lo acaban de actualizar esta tarde, hace apenas una hora. Y es que encima sé que el desarrollador nos va a ver. Con lo cual estoy... que me va a temblar el hand tracking Sí, sí. Pero bueno, y como somos dice, profesionales. Como dice Lubos, que es el desarrollador no del mod, sino del port. ¿vale? Que nos dice que no es un mod, sino un port. Porque es verdad que lo está aportando a Quest. Bueno, de hecho sí, de PC realmente a Quest, sí. Sí, sí, sí. Pues sin más dilación, yo creo que podemos empezar con el primero, que es Silhouette, que ha llegado a la, a la tienda oficial de Quest, como decías, con, con el Hand Tracking, y está ya disponible. Eso es. Entonces, dame un segundo que te, que te pongo aquí. Es un, un juego que se ha estrenado hoy. A ver, Gaby, creo que, que estamos viendo el juego, pero raro, ¿eh? Hostia, está tan entrado tan como el directo de con Oscar, que vas a sí. pedales. O sea, ves sí, sí, que sí. vemos como, como un ojo, de cada lado? A ver, un segundito. Sí, si sí, vemos como un ojo, pero estás viendo dos pantallas a la vez en vez de una... A ver, un segundito, esto es dos cosas y, y, y eh, vamos a cerrar esto. Va a cerrar esta pantalla. Veré. Bueno, entonces, mientras ¡Pam, pam, pam, que Gaby lo, lo arregla, voy a poner el trailer, bien. por si no lo, no lo habéis visto. Eso es. Mm del equipo Panopter al stream El ahora juego cuesta 10 euros a ver, Es que ha salido bastante Baratito Baratito Vamos a ver He hecho ahí un clic Y ahora a ver si entro y veis bien el juego es que Creo que estáis viendo las dos pantallas El ojo izquierdo y el ojo derecho a la vez En vez de solo uno Sí, no, no sé por qué O algo, o, o algo así Pero te lo tienes puesto ya porque yo, yo o sea, No hace falta que... O sea, yo estoy viendo no, no, no. Y... Eh, ah, vale. Tengo que actualizar ahora Tengo que refrescar la página Silenciar, quitar dan. Vamos a ver Bueno, este, este ah, era el traer de el Silhouette de... Y luego al que vamos a jugar, es este, es este otro que vamos, es, es, es juego de 2006 Yo recuerdo jugarlo en la Xbox 360 casi nada, al Play Dime si lo ves bien o lo sigues viendo mal Pues creo que, que se ve bien, porque tiene una forma como, así ah, vale, ahora se ve bien, sí, sí, sí Vale, ya me hacía dudar, vale, venga, pues luego luego vemos Play, <risa> este juego de 2006 ya, ya, ya estamos, Gaby Opciones Aunque opciones, Bueno, ya veis que está en castellano El, Ahora, el, el menú, aunque base, en va. opción de de pie sentado El sitting se va a traducir Así que bueno, Tiene unas opciones básicas Pero lo importante es el juego Voy a empezar nueva partida y con aquí un vídeo muy breve, nos van a explicar en qué consigo ese muñequito es un siluette, un, un shadowy, según dicen un, un shadowy bueno, una sombra tiene que cruzar al otro lado y yo le tengo que ayudar con mis manos oh, se ha enamorado tres corazones Ese es un foco de luz. Veis un poco el escenario, como un salón, una casa, muy básico. Me mira ese ojo fijamente. Y ya estamos en el juego. ¿Eh? Estas son mis manos. Ahí me dice unos gestos. Y para allá, cerrar el puño, girar. Aquí creo que me están explicando cómo girar. Un inciso. ¿Has notado, notado la mejora que desde la 2.1 o qué? Eh, eh, a mí todavía no me ha llegado la versión 49. Ah, hablas del hand tracking de manos. hand tracking, hand -tracking sí. Pues este realmente es el primer juego que lo utiliza. Vamos a verlo. Yo he jugado hand tracking... Pues, a si no se si acercan las manos, juegos. se supone que va mejor que antes. Que no sé, no sé. Bueno, es que hace... eh, lo, lo único que... También con mi conexión... Eh. Vamos a ver si consigo... A ver, a ver. Pi, pi, pi, pi. Señalas ese punto de teletransporte y vas allí. A ver, a ver, ahí. Vale. Ponemos aquí la manita para empezar el puzzle. Y lo tenemos ahí. Me tengo que girar porque no sé cómo se gira con esto. Pero bueno. ¿Veis que está el muñequito allí? Sí. ¿Y qué tiene que pasar al otro lado? Pues tengo que hacer poner un puente. ¿Eh? Misión cumplida. Lo original, eh, eso está claro. ¿Eh? Desde luego el juego original y usa el tracking de manos pues de una forma interesante. Vamos a ver si consigo ir allí. Venga. Uepa. Y vamos al siguiente puzzle. No, está guay, que, o sea, por lo menos vas avanzando, ¿no? No, no es lo típico de, de darle a una interfaz, siguiente escenario. Vamos a ver. Sale aquí un rayo para ir a aquel punto. Ahí, como me estoy moviendo, no sé si la iluminación. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí, ahí está, ahí está. Habrá que pillar el truco y yo el juego, pues, es. Vamos. Lo estoy jugando ahora con vosotros uh -huh. Vamos a ver Siguiente pool de dónde está Ah, ahí ¿Eh? Sí, pero que es lo que te decía que, es que muchos juegos de estos es lo típico Venga, siguiente pantalla, ¿no? Que por lo menos aquí se han currado Venga, aquí tengo el muñequito Encerrado y una llave A ver, tira por aquí Coge la llave Venga, coge la llave Ay, que se me caga, ay, ay, ay, ay. Venga, sí Venga, no tengas miedo Sigue sí, A ver, ya, ya Misión cumplida Javi, supongo que se ve nítido Y tal, ¿no? Porque, o sea, lo... Yo lo veo muy nítido Colores muy claros Casi un paisaje mediterráneo, diría y no nota. No, es que vosotros... no lo veo todo claro por todas partes. No veo. A ver si consigo hacerme la idea de cómo se saca el teletransporte. Ahí. Vale, con la palma de la mano hacia arriba. A ver. Ahí vamos. Y ahora tendré que señalar. Ah, poner la mano aquí. Ven. ¿Veis que hay unos triángulos en mi mano? Había conseguido dos o resolver dos puzzles. Y eso me permite pasar a la siguiente zona. A ver. Sí. ¿Vale? ¿Dónde tenemos el siguiente aquí? Ahí le voy cogiendo el aire, eh. Nunca mejor dicho. Se hace, se hace realmente raro jugar solo con las, con las manos. Claro, que no tienes el tip para pa hacer giro suave. Claro. Tiene que haber alguna forma de girar que no sea con la silla. Te lo explicaban al principio, pero no me ha dado tiempo a, a probar qué gesto es. Vamos a ver qué tengo que hacer aquí. Aquí parece que lo tengo que hacer, a ver si me escucha. ahora ahora, o sea, te... vale, ahora ha recuperado eh, no sé qué pasa con mi internet también falla el martes no sé, será que está todo congelado aquí por el norte eh, vamos a ver, está lo que tengo que, o sea, hacer. que ya, ya te vemos Y sí, no, si sí, ya me veis pero a veces a lo mejor me veis congelado a ver alguien que me ayude aquí hay un gesto como de coger a ver eh, eh, ¿A dónde Es vas? Que como que le va guiando, ¿no? Lo que a dónde tiene que ir, ¿no? Sí, pero claro, mmm, solo puede ir por la luz, con lo cual debería mover la luz, el foco. ¡ah! Que puedo mover la luz. ¡ah! ¡Eh! Me, eh, me te la has cargado. ¿no? <risas> ¿Se podrá volver a empezar? A ver, ¿dónde estás? Tiene que ser raro mover ¿no? la palanca. Ya he descubierto lo que hay que hacer. Venga, mira para aquí, camina, camina, y ahora yo a la vez tengo que. Venga, venga, venga, venga. Venga, venga, venga, venga. Bien. Se supone Así. que con la mano izquierda. Dios. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. <risa> bueno, sí, claro, podría manejar con las dos manos, sí. Claro. Misión cumplida, misión cumplida. Hombre, no voy a aceptar todos los puzzles a la primera, si no, no tendría mucha gracia. A ver, si no la jugaba es normal, joder. Hombre. De momento no estoy quedando en ridículo, por lo menos ¿Sí? no demasiado. Joder, como aquel que probamos de... El, el Surgeon, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Siguiente zona. Tampoco, no sé yo si nos vamos a pegar con mucho rato para no estropear los, los puzzles, ¿no? A, los, a, los sí, a ver, ya a se comprar. está viendo la mecánica como va. O sea, que tampoco, sí. o sea, ya tenemos una sí, idea sí, del sí, juego. Sí. Son 28 sí, puzzles. Son 28 puzzles, haz uno más y ya está, ¿Eh? venga. Bueno, haz uno más, o por lo menos lo intento. <ríe> sí, a ver cómo se complica. Vamos a ver. Este. A ver cómo se El anterior ya se había complicado. Y aquí, bueno. No tienes que disparar bien. o algo así. Ah bueno, esto es para... Ah, le, estoy, le estoy dando la mano y esto es como para reiniciar Realmente a lo mejor no le hacía da falta darle cada vez que empieza un pum y dice así Pues efectivamente parece que sí, que hay que darle pum pum ¿Cómo, cómo Como el finger este de, de, que dispara Finger gun, finger gun <risa> Y de hecho esto se ve en el trailer Sí, el... me acuerdo, por eso, por eso te he hecho lo de la pistola A, ver, yo a, a ella la puedo coger así y llevarla en volandas Sí, pero tiene el muro que en teoría tienes que romperlo, ¿no? Sí. Ah, entonces a lo mejor tengo que disparar. Ah, a ver, a ver. Ay, espera, espera. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con lo que estaba haciendo antes? Pues no lo sé. Quizá la forma de la, pist <risa> Quizá la, forma de la pistola mejor hecha. A ver. Ah, no, no, a ver, a ver, a ver. No, voy a apuntar así. Ah, no, no, a ver, a ver, a ver. No. Oye. <risa> Ahora te ha salido la pistola. Sí, pero lo que no es es cómo se dispara. ¿Con el dedo de abajo? O sea... No sé. Pues ya sabes cómo hay. con la pistola. Que tiene, Es lo que tienen lo lo tiene los juegos de rompecabezas. Prueba y error. Bueno, lo importante es que salga la mirilla, eso seguro. A ver, a ver, a ver. A ver. Lo normal es que, que sea que como, como el finger gun este, ¿no? Que hacía, no sé. Sí, habría que hacer así, paca, paca. Ahí está, Todo sea, justo. Venga, déjate. Ah, y ¿Venga, que de con el de arriba. Venga. Venga, ala, ya pues, venga, camina, venga, muévete. Muévete. Con el dedo gordo, con el pulgar, hacia abajo. Sí. Ya está, misión cumplida. <ríe> <risa> oye, me está gustando, eh. Es o un de, que, eh, bueno. Son 28 puzzles. hecho un unos cuantos y seguro 28. que luego son más complicados. Y, y oye, que son 10 euros. Que no está mal. Calidad, 10 sí. no, no Buena impresión, eh, sí. Es bonito. Tiene musiquita agradable de fondo. Que no, se estaría, que no estaréis oyendo. Bueno, voy a, vamos, vamos a ver simplemente el siguiente puzzle sin resolverlo. Uh -huh. Uy, aquí de hecho cambia la cosa como en el interior de un templo ahora. Mira, a ver. ¿Esto es que es cinemática o carga? Uh, sí, eso ha sido una pequeña cinemática y esto se ha complicado mucho. A ver, ¿dónde puedo ir? Uy, una mano ahí girando. Bueno, voy a avanzar al siguiente punto de teletransporte. Ahí hay una puerta. Bueno, bueno, que si sí se complicaba esto. Se complica y se pone interesante. Hay unas puertas cerradas. Vamos a ver. Oh, a ver. Yo hago esto a ver qué pasa. Ah. Vale, con, los, con lo que he conseguido antes... Pero vuelven a mí y esto no se abre. Pues aquí me tocará pensar un buen rato. Voy a dejar Silhouette y pasamos Venga. al siguiente. ¿eh? Pongo, pongo de mientras otra vez el trailer de, del amigo Prey. Wow, me está gustando. Que como decía antes, Uy. este juego es de 2006, producido por 3 de Reals. Y vamos, yo recuerdo jugarlo en su día. Y era un juego un poco extraño porque te jugaba con los cambios estos de, de perspectiva, ¿no? Que, que te podías poner en el techo y demás. Con esos portales, creo recordar. Es que uf, lo tengo, la verdad, es que es súper lejano el recuerdo de jugarlo. Pues ahora, ahora lo vas a... <risa> Ay, y, y vas a seguir jugando sin manos. <risa> o sea, sin mandos. Vale, yo ya estoy. Sí, sí. Ya Venga, pues... Eh... los mandos. Voy para allá. Bueno, ya tenemos, ahora estamos con, con el, el port de Prey para Quest 2 Vamos a ver Me imagino que no para eso. Quest 1 No ah, pues No lo sé Funciona. Funciona eh, con deb debería, debería funcionar en Quest 1 Debería funcionar en Quest 1 Vamos a ver eh, eh, eh, Creo Tengo varias partidas guardadas Y... Y no quiero... Las, las primeras hay bastantes conversaciones de tu abuelo porque pasan cosas y te explica. Pues, y sí quiero me molaba que, pues te, momento... que te atufían ahí en, en el bar ese. Eso es, tú eres un indio Cherokee, si no recuerdo mal, te quieres ir de la reserva donde estás encerrado con tu chica, ella no se quiere ir, es más de conservar las tradiciones, tú mm -hmm. no. Y cuando estás en ello hablando con tu abuelo en el bar, pues... Eh, bueno, llega una nave extraterrestre y empieza, bueno, a, te abduce a, a ti, a tu novia y a tu abuelo. Y apareces en esta nave espacial, pasan distintas cosas, de momento he cogido un arma, ya veis que todavía el movimiento del, del arma no se corresponde 100% con el del brazo, pero, pero sí, ¿eh? O sea, es decir, Ah, pues yo pensaba que, joder, o sea, que sí que tiene controladores, ¿no? Sí, sí, Pero es que ya ves, lo estoy jugando con los, no hace falta, Claro, es que no hace falta jugarlo con... La clave es que es el no. IDTX4, que es el motor del DOOM 3. Y es eso... el motor del DOOM 3, tiene esa misma estética, así un poco siniestra, bueno, aquí para empezar... ¡Eh! Vale, mira, tengo pistola. Uh, mola, mola Y ahora me tengo que meter por este Anus <ríe> por eso, Horribilis Exactamente <ríe> <Por ese> culo. <ríe> vale. Puedo saltar con el botón B Puedo agacharme con el botón A Giro con el stick del, del joystick izquierdo Avanzo con el stick del Dice el desarrollador Que derecho. funciona en 1 pero que algunas escenas Pueden ir mal de rendimiento uh -huh. Vale. Wow el juego, ya veréis que está lleno de portales, de zonas de teletransporte que vas de un sitio a otro. Me ahí y a ver. Este, a se, este, se nota que como tiene la paleta. Ah. <ríe> o sea que vas un poco más a vas ah. un poco a pedazos, ¿sabes, Gaby? Por la conexión. Del streaming me refiero. Ah. Bueno, yo lo no veo bien, eh, lo veo Sí, bien, a ver, ellos, si, lo estáis, si lo estáis viendo ahora mismo a pedazos, es por la. por la retransmisión, por el streaming. En el caso de que se vea fatal no os preocupéis que se puede hacer un vídeo de estos que hacemos corto Vale Hasta que a Gaby se le descongele el router Vale, estos huevecitos los llevo hasta ahí Y los hago explotar para poder seguir avanzando Se ha hecho un agujero y me meto dentro ¡Uey! Adiós Sí, sí, las dos cosas. También es verdad que cuando hace streaming de un juego demandante hace que incluso haya latencia. Me acuerdo con Bond Wars. O sea, con Bolla. Vale. La arma mola mogollón. Yo lo jugué este juego, bueno, en su momento lo tenía un Sí, original. el juego me, me gustó. En su día. Este pobre hombre quiere escapar. Ahora mismo este juego, el estudio eh, cerró y está descatalogado. Eh, más, ¿eh? más allá de Gaby, como... En, en... Más allá Gaby, como tampoco va muy fino O sea, lo que es ahora y molestado actual puede hacer un resumen de... O sea, que, no. Para que nos hagamos una idea ¿Del, del juego? Me refiero del, del, del port, de, o sea, quiero decir bueno, tiene, Puedes sí. configurar algo, tiene giro por grados, tiene... Pues vamos a dar así si puedo salir al menú y os lo enseño Venga, opciones Opciones Tiene las opciones del juego básico no tiene opciones propiamente VR ¿vale? Y de sonido Así que de momento O sea que no. es, es giro suave no Bueno lo que lleva claro es, es, es, es giro suave lo que lleva Y el cambio de arma de todo esto que lo haces con, con un botón ¿no? o qué Y el carmo de arma se hace con un botón porque sé que se puede cambiar de arma A ver con cuál Vale con el stick eh, apretándolo hacia abajo. Okay. Vale, creo que tengo que ir por aquí ahora. ¿Y de resolución y tal? ¿Me ah. lo está bien o qué? Uy, tengo un bicho en la mano. ¡Oh! <risa> ah, es como una granada. Eh, de ver, resolución es que, yo lo veo es fantástico. Que, es que va fatal. Mira, mira, mira, mira. Te estaba viendo a un FPS, ¿sabes? O sea, pues un frame sí. por segundo. Bueno, a veces pues Es una por... lástima porque merece la pena, ¿eh? El mod. Bueno, bueno, el Ford vas, vas a tener que hacer un vídeo Vas a tener que hacer un vídeo corto de este Pero no sé si sí se ha visto bueno. eh? No sé qué pasa Hombre, este es más demandante Pero no deja de ser un juego que estoy corriendo en una Quest 2 voy a procurar ir despacito Y si es muy muy horrible Pues lo dejamos y ya haré un vídeo corto largo. Uh, no, este no. juego en su estado actual eh, puede llegar a marear no por el estado del por, sino porque el juego en sí, ya veis que a veces te pone boca arriba, boca abajo, vas vale, ahí con unas cintas magnéticas. Hostia. Es otro portal para pasar a otro escenario. Ya, si la si el mareo es poco, si vamos aquí, ya es la repera. ¿Y cómo lleva? Una o sea, bueno, uno te suele marear, pero se, se nota bueno, raro. ¿verdad? A ver, se nota un poquito raro. Es decir, si sois primerizos en la VR, no juguéis a esto todavía. No es, no es el momento. Pero es. Vamos, yo ahora mismo lo podría jugar perfectamente así. ¿eh? Y a veces sí que me mareo todavía. ¿eh? No soy ahí Superman de la VR. A ver ya si a ver. encuentro la salida a esta moñiga de escala. Nah, yo creo, Gaby, que, que lo suyo es que cuando puedas hagas un pequeño vídeo corto porque Venga, pues no, si no, no merece la pena bien. seguir viendo a un FPS, Venga, ¿sabes? O luego verás la repetición no, no, si del, ve. del directo. Si se ve tan mal, pues lo dejamos, oye. Y es que, como dicen, es que cuando el juego también consume hace que, que la cosa no vaya... Mm. Muy fila. Estoy en el, en el nuevo entorno. Abstracto. Pero todavía estoy en la versión 47 y no en la 49. ¿eh? Hay algunas cosas que sí que llegan antes incluso de la actualización. Versión 47. No hay actualizaciones. Pues algún día de estos me llegará la 49, como a los demás. En fin, os lo dejamos por, lo dejamos por hoy. Venga, vete, vete fuera. Uh... Bueno, gráficamente se debería ver como Doom 3, porque es el mismo motor de juego, o sea que es lo que podemos esperar. Es pues una lástima que se haya visto sí. tan mal, pero eso es culpa de mi conexión de internet pero que verdad, estos es que días. Jugable, jugablemente el juego es que lo tengo súper olvidado, pero, pero vamos, que ya veis que tiene multitud de armas. El, el juego y... mola mogollón. Incluso una especie de. Mucho mejor, que la, mucho mejor que la versión que hicieron en los 2017 Arcane mucho mejor el original. Mucho sí, este, este lo vamos a poder jugar en VR completo y el otro solo tenía unos, unos mods, bueno, no unos mods, sino unos, unos modos que sacaron después del multijugador y, y esa de Skate Room que tenía el pre de 2017. Hmm. Entonces, bueno. ya que he sacado este trailer que te he puesto, de momento buenas impresiones, ¿no? O sea, sobre todo que ha mejorado bastante con respecto a la versión anterior, ¿no? Porque ahora tienes controladores y todo. Sí, que la... está, haciendo, está haciendo actualizaciones constantes. Yo llevo una semana jugando el a Prey en, en VR. Os he enseñado el comienzo del, del juego, porque luego las cosas se complican eh, aún más y tampoco quería destiparos nada, porque te puedes convertir en un cuervo, en el espíritu de un cuervo, para pasar a, a otros sitios. Entonces el juego está lleno de teletransportes de todo tipo y de cambios de, de perspectiva. Por eso digo que puede marear, y no por culpa del port, sino por, por el juego en sí, ya era bastante, eh, bueno, no sé, laberíntico, o, o jugaba con, con la gravedad, con, con, con las perspectivas. Muy buen juego en, en plano y yo deseando que este desarrollador pues siga trabajando en este port de, de, de pc a pues, y seguramente luego también lo lleve a, a pico y poder disfrutarlo todos a ser posible pues con 30 FPS, no con uno como me estáis viendo. Pues, pero por culpa de, de la nieve que está sobre los cables de mi internet. Estamos aquí en Laus, en el norte. Que, que, que a ver una cosa, porque hablan de que los controladores 3DOF, pero, bueno, yo porque estaba viendo parecía que fuera 6DOF, pero a lo mejor no tenía profundidad hacia adelante y hacia atrás. Solo se movía, ¿o qué? ¿O, eh, ¿No te has percatado? Pues, pues, pues... pues. Desde luego, izquierda-derecha, 3DOF, 100% seguro. Y 6DOF, pues, no me he percatado porque, al final, como estás... Sí, quizá no tenga todavía 6.2 uh -huh. Pero bueno, tampoco hace falta que el arma vaya para adelante o para atrás Bueno, de hecho, para golpear con, con, la, con la herramienta No haces el gesto de golpear Le ya das el... al botón del de gatillo Que no recuerde, o sea, que, que en el mod de Doom 3 Sí que lo es, ¿no? Que lo recuerde uh -huh. Uh -huh. Pero eso, el, el mod port está en estado pre que hemos puesto ahí beta y ni siquiera está en pre así que y ya es jugable, cuando termine pues estaremos ante un buen port bueno, pues si, si, con, si hace un vídeo ya nos contará eso del save-off y tal, y, y volverlo prometo, un poco nítido y fluido un vídeo <risas> en el que se vea bien <risas> guay, guay, y el otro que teníamos era Silhouette, 10 euros, Quest 2, disponible Hand Tracking, sombra... Una especie de sombras chinescas ahí. <ríe> y oye. A mí este me ha molado. Buena impresión, sí. Me parece, me parece original. Visualmente, pues es sencillo, pero bueno, así toda la fuerza del procesador de las Quest 2, pues va donde tiene que ir, que es al, al seguimiento de, de manos. Y por lo que hemos visto y estamos viendo en el vídeo, va a tener diferentes paisajes, escenarios y puzzles que cada vez se complican más. Así que por 10 eurillos, yo creo que si os gustan los rompecabezas, va a ser un juego muy recomendable. A mí me ha causado muy buena sensación genial pues oye no sé, comentáis ahí si la semana pasada parece que no os no gustaron los juegos pero bueno, eso es lo que va llegando o sea que no muchas veces no, ah, no, hay, no hay mucho donde si, elegir si, si queréis jugamos a esos juegos triple a que han llegado a la PC VR Steam en el mes de enero sí. pero tranquilos que el mes que viene llega Playstation VR 2 ya queda menos de un mes, sí, sí, ya queda menos de un mes. Enseguida estamos ahí. Eso es. Pues ¿verdad? muy bien. Ya se me han pasado los nervios Uy, del directo. Pues nada, que muchas gracias. El, oh. el domingo tendremos la hora virtual. Aparte de las noticias y tal, como dijo Oscar el martes, haremos el repaso de esos juegos que os gustaría ver en VR. Yo puse uno también, ya lo diremos el domingo Tú a mí, no. Igualmente, ya sabéis que os animáis Tenéis la noticia, el artículo en la web O, o el, el vídeo en Youtube y los dos sitios lo miraremos, así que, que eso, que nos vemos El domingo, muchas gracias, Gaby Venga, hasta otra Y muchas gracias, Rogiano. Hasta luego